Bienvenidos a un nuevo video de Glitch Pop y hoy les traemos un unboxing un poco diferente por lo regular hacemos un unboxing de juegos, de consolas y otras cosas pero hoy vamos a hacer un unboxing de algo que se llama Tokyo Treat. es una especie de suscripción mensual puede ser por mes o ustedes pagan por, por, este, por el año pero cada mes les van a estar mandando cositas de Japón ¿Qué son esas cosas? son dulces, refrescos, papitas y todas esas cosas que de repente a, a todos los que nos gusta todo lo del mundo free nos, nos encanta eh, así que pues vamos a ver, aquí me acompaña mi novia Aida es la primera vez que está, está muy nerviosa por, los, por el unboxing no le gusta hacer videos pero vamos pues a ver cómo, cómo nos va eh, así que vamos a hacer que ya haga los honores de abrir la, la caja les platico como un, eh, ya les he dicho un poquito esto de Tokyo Tweet es una suscripción Aquí en, la, en los detalles les voy a dejar la, el link para, para si les interesa después comprarlo. Eh, tiene diferentes, esta es la, la versión básica, tiene una versión pro que ya trae más cosas dentro. Y pues vamos a hacer el unboxing y de una vez probar los, los dulces y todas las cositas que trae, que trae dentro. Ca, cada mes hacen una, como una rifa de una super box, que es, en este caso en este mes era la de, la de Pikachu y Pokémon y todo eso. Que se la regalan a uno de los suscriptores del, del mes. Y pues aquí está todo lo que venía en el, en el Tokyo Treat, en la, en la caja de este mes. Y que por ejemplo traía una, en la, la caja pro traía una Pepsi, Caramel, unos Kat unos Meltikis de, de té verde. Y en fin, un montón de cosas. Así que bueno, ya están aquí los dulces. Y un unicornio este, pero son, son también como de, de chocolate. Ah, este es de, de Pokémon. Si sí, el... Ah, este es un... ¿Cómo se llama este? Es un Ponita. Es la versión de Alola del Ponita o no sé de cuál versión sea. Como pueden ver la cara de mi novia. Nunca ha jugado un Pokémon, le regalé uno y ahí está en espera, entonces... A ver qué. Sigue sí, cerrado. Sí. Entonces, ¿cuál es el...? El que se cantó a primero. Te va a probar. Los ácidos. Vamos a hacerlos todos para acá. Y vamos a ir probando. Iban a hacer estos por el movimiento. Ah. Vamos a darle un ranking de 1 a 5. Cinco... Ponitas. A ver. A ver qué, qué, tan, qué tan bien saben. Vamos a ver. Dice Soda Chewing Candy. A ver, entonces. Vamos. 1, 2, 3. A ver. Pero y qué el chicle, poner chicle. Dice que tiene un sabor a soda, pero no, no siento ningún sabor este como efervescente. Se siente como un sugus, pero más raro. Sí, porque el sugus sí, sí es más chicloso. Este ya me lo acabé. Se, uh -huh. se siente así como poronoso, no sé, algo así. Uh -huh. Y tiene un sabor medio acidito, pero, pero no tanto. ¿Qué puntuación le das? Del 0 al 5. Del 1, no lo vamos a dar cero. Dijo, ah, ah, ah. Del 1 del al 5 ponitas. Vamos a darle. Ah, yo le yo doy. Dos, un me decepcionó. Dos ponitas. Sí. Este se iba dos ponitas. No. No fue. No, no estuvo tan chido. Esperaba algo más ácido. Vamos primero con todos los que son así como dulces. Este es el de. el de sidra. Vamos a ver. Vamos a abrirlo. Es una. bueno, es una gomita de sidra. Y. Oh, vamos a usar el, el cuchillo Y este es el dulce de refresco de sidra Así que una, dos, tres Bueno, a ti te tocó la parte blanca, a mí me tocó la parte de abajo No sé si sepan igual Pero no tiene casi sabor, es como más azúcar Y la sidra tampoco Tampoco le hallo mucho el, el sabor Parece una gomita está muy dura Quizás es por dura. las dos semanas que tardó de llegar en Japón hasta acá Deja un sabor amargo al final ¿No te sabe amargo? Yo creo que fue por la parte que me, que me comía abajo que era la negra diablos señorita bueno, Voy por las tijeras para... No, te faltó la calificación Ah, sí cierto, la calificación del dulce de sidra Yo le pongo dos bonitas también Sí ¿Por qué dos bonitas? ¿Por qué dos? Porque para hacer una gomita está muy dura Y yo las gomitas que como aquí como los panditas Suelen estar más suavecitos Y esto está muy... como una gomita reseca yo le pongo dos porque lo único que me dio de sabor era el azúcar, no tenía como más sabor quizá por la parte en la que me comí, pero sí, dos, dos ponitas. Eh, voy rápido por tijeras para cortar, esto no es más fácil, entonces ahorita regreso. Y ya estoy yo aquí de regreso con las tijeras. ¿Este qué es? Estos son chicles. Ah, también de, dice que de sabor soda. Según lo que, recuerdo de, lo que recuerdo de mi japonés, dice que es de soda, son tres. Así que va a quedar uno para el que quiera venir a, a probar. Ah, dice que muy ácidos, a ver si es cierto, a ver si... Si nos hacen hacer la carita aquí, como, como dicen estos, a ver qué. Entonces, una, dos, tres. <risa> Tampoco está ácido. Yo creo que el, yo creo que los, los japoneses no. Con cualquier cosita se, se enchilan o no se endulzan no se acidifican. En México tenemos dulces muy saborizados y muy variados. Entonces como que esto ya no es tan no es saborizado mucho. para nosotros. Los tres dulces no saben igual. Uno era de sidra y estos dos eran de soda. Siento un leve saborcito ácido, pero es más dulce que ácido. Entonces, como amor es un. Entonces, como los super sour, los super ácidos, no no lo tienen. Así que Yo le pongo un 3 porque la consistencia sí dice chicle y es como un chicle. El otro era una gomita que no se sentía como gomita y el otro también era como entre gomita chicle y era una consistencia un poco incómoda entonces este sí me gustó un poco más eh, yo le voy a poner dos porque la verdad que supo igual que el primero bueno le voy a poner 2.5 bonitas porque es chicle y me quedo todavía el otro se fue y este todavía lo tengo aquí entonces porque es chicle 2.5 bonitas así que vamos con el siguiente qué hacemos con el chicle no lo tragamos o qué hacemos? bueno ahí vamos Ahí está, no lo hagan en sus casas. No, sí, háganlo, no les pasa nada. Sí, ahora un, un tuike o qué es esto? Había unos de mismo, un ro twinkie. unos rollitos, había unos de así. No, son de marinela. Ah, no, de marinela. El rollo de fresa. Ah, así que vamos a abrir este. Pero está bien chiquito. <risa> así que vamos a partir otra vez. Dice que es, es, es, es un rollo de pastel, sabor, crema de, de fresa. En la expectativa realidad en la envoltura se ve rosita aquí se ve blanco, vamos a ver si realmente tiene sabor a fresa y una 2, 3 <risa> sabe, sabe un, al submarino está bueno, no está muy dulce como los submarinos de aquí sí además de que está bien chiquito <risa> Yo creo por eso los japoneses se quedan delgados, porque sus porciones son bien pequeñas. Bueno, el que sigue, van 1, 2, 3, 4 y nos quedan todos estos de aquí. Y la calificación. La calificación al Twinkie japonés, yo le doy un 3. Yo le doy un 4, es el que más me ha gustado hasta ahorita y no está muy dulce. Bueno, este dice sabor, ¿qué? Premium, sabor premium. A ver, ¿qué, qué es lo premium? Hola, señor Frances? Y ¿cómo no? Ahí es como un chetote Huele a leche nido a la envoltura A leche nido con comida de pescado Ah, sí huele Huele, huele como Como la comida que le compraban a las tortuguitas I like Así que vamos a partir este también Ahí está ¿Qué? ¿Se supone que traía relleno? o qué. <ríe> Tiene un sabor Digo, un olor medio raro Así que ya de entrada No creo que tenga muy buena calificación Una, dos, dos tres, tres. Tiene como... Tiene un sabor salado adentro, ¿de qué? Sabe <risa> un cheto del, puff desabrido. Es de lichi y, y crema, es de crema no y lichi. Sabe un cheto desabrido, un cheto puff, y se siente, tiene la consistencia como un cheto puff. Al inicio me agarró por sorpresa, por eso fue mi cara, pero después ya le agarras el cariño y está bueno. Qué bueno que le agarró cariño. <risa> Ahora está como con ajo o algo así. No hay ceros, ¿verdad? 0.1. <risa> <risa> un uno. A ver, yo me sacó por sorpresa, pero.. Este es como. Pero está bueno. Y vamos a abrir este. Que si sí se ve igual. Es un chetote, también está... está bonita la envoltura. Eso sí, no como aquí en México, allá no les han quitado las mascotas por payasos. Así que aquí todavía tienen sus mascotitas. Este no tiene mascotas. Casi, bueno, todos. Este hasta, este hasta tiene una mascota, che. Aquí ya nos quitaron hasta losito bimbo. Recuérdame. Así que vamos a probar. Una, dos, tres. Mm. Mm. ¿Qué es lo que sabe? Tiene un sabor bueno de entrada, pero al final está medio salado al inicio y al final se endulza. La consistencia está rica, está igual que la anterior, como un. Al de Sí me deja un saborcito de como de salsa de tomate, no de cacho. Está bueno. Yo le pongo tres ponitas también. Yo le pongo cuatro. Bueno, no sé. <risa> sí. Ok. Vamos, a ver. Vamos a cortarlo con las <risa> Se ven con la misma textura que los otros, nada más cortados en pedazos. Y huele a palomitas. ¿Notaron que siempre los huele a? Yo, yo no. Huele como a mantequilla. Así que, bueno, vamos a ver. Ya lo ah, no no ah, probó. Así que, una, dos, tres. Está dulce. ¿Sabe como palomitas acarameladas? Me sabe a algo que. Algo conocido, pero que no, no me acuerdo. Pero al final me deja el sabor como de palomita caramelada. Yo le pongo 4 con Yo también. 4, hasta ahora otro? es... es <ríe> hasta el más decente. Hasta ¿Qué? ahora es el, el que mejor puntuación ha llevado. Vamos a poner el ganador aquí, hasta ahorita. ¿El maíz? Este es de maíz. Están muy felices. A ver. <risa> Lucky Corn. Pero se ven como los otros... Se ven como los chiquitos. otros en más chiquitos, pedazos. Todos son variantes. ¿Listo? Uh -huh. Una, dos, tres. es como un cheto sin sabor le pongo a este le pongo tres ponitas si esta es como si agarraran un cheto de los pops y no le pusieran sal ya no tiene no tiene gran gran cosa y vamos con este, este, o? este... Ah, me, se ve muy fancy este. A ver. huele so. well, <laughs> Parecen chetos torciditos. Son como. si sí, son como chetos. Huele Ay, bien Ay sí, huele, huele a.. a hierbas finas. <ríe> bueno, entonces vamos a probarlo. Una. Dos, tres. Sabe muy fancy. Por las hierbas y. ¿Trae como queso? No, ah, sí trae chis. Sí, dijiste queso que no beba. Ah, sí, debería recibir, pero es que aquí trae, trae queso. Es como un colotón en forma de cheto corosílico. Yo creo que quedaría hecho con una ensalada. Uh -huh. Pero está bueno. Está como para una cena de Navidad. A este le pongo 3.5 panitas. Yo le pongo 4, pero no es algo que yo me comería cuando tengo ganas de un dulce de unas papitas. Sí, está como para una ensalada o algo uh -huh. así. Está bueno nada más que si yo tengo ganas de alguna guzguera o de alguna cosa así, no pensaría en comerme eso. Y vamos por los... ¿Qué? Las de estas de Bonita. <risa> ah, son como los... ¿Son picachos o qué son? No sé que son de un No sé, pero sí, son como picachos. Es de chocolate. Sí, como a chocolate. Chocos, bis, bis. Huele a Nesquik. A las bolitas. Así es que, bien. vamos a probar. Una, dos, tres. ¿Sí? Mm. Saben como, como Nesquik, pero no tan dulces. Están buenos. Sí. Yo les pongo a estos un... Cuatro. Cuatro bonitos. Mm -hmm. Entonces va empatado. El Doraemon Chafa con el pónica de Alola. Sí, de Alola no. Y dice que es de Choco Así que vamos a abrirlo. Órale, estos vienen en voltitos. Vamos a abrirlos. Ahorita les pongo. Un... Ahí me no miré la miniatura de cómo se ven. Pero está bonito. Se ven fancy Por ser chocolate. Espero que no me decepcionen. Huele muy rico, huele como sí. a chocolate amargo. Bueno, es semi amargo. Y vamos, una, ¿Dónde? dos, tres. Oh. Adentro tienen como una gomita, pero está bueno. Mm. El chocolate no va a defraudar nunca. <risa> ¿Y el cremino? Es que el cremino no es chocolate. El cremino es crema de... crema Ay, de... No es, es crema, no es este... Algo de acá o no sé. Pero esto está bueno. Lo voy a poner junto a estos. Dentro de la categoría de los cuatro. Tú lo pones Pero aquí? A mí tiene como un cuatro. Y por último. El mega bombón. Y el último. Que es un bombón. No creo que haya más. Huele a bombón normal, okay. se que... siente como un bombón normal. Y... una, dos, tres. <risa> y es un bombón normal. El bombón que te avientan en las fiestas es el mismo. Es este. No hay, no hay pierdo con el bombón. Quiero pensar que asado debe saber. Igual. Más bueno. Así que... Ah, no, también va por acá. Está bueno. Para hacer un bombón japonés. Para mí el mejor, yo creo que de, de los cuatro que están aquí, considerando que es un dulce de otro, o sea, que vas a probar algo que es de otro país Y que, que esperas que sea diferente Yo creo que este Porque si es algo que no hay aquí Que es un sabor bueno, agradable Y que es algo que no había probado al menos Porque el chocolate ya lo había probado Este parece un squeak y este es un bombón Entonces digamos que estos son como cosas que podría probar yo aquí Pero este no me sabe como algo que yo podría probar aquí Entonces yo me quedaría como de todos con este, no sé cuál tuvo. Ah, y este, y este para las ensaladas. No, este, este sabe a palomitas, yo me quedaría con este. El este hecho... es algo diferente. Diferente, pero aceptable. ¿Cuál era? Los de maíz. Ah. No, yo sí me quedo con este. Ya es todo bueno que acogimos dulces diferentes porque ahorita después vamos a ir a ver unas películas mm -hmm. y vamos a seguir con... A, ter a terminar los, los dulces que quedaron así que espero les haya gustado este video en los detalles voy a poner la descripción de, de, todos, los, de todos los productos y todo eso y donde pueden encontrar su, su caja por si les interesa más adelante, comprarla y no olviden comentarnos ahí en, los, en la sección de comentarios, cualquier cosa que, que tengan cualquier duda y esperamos verlos pronto en un nuevo video eh, bueno yo soy Checo, <risa> yo soy Aida y esperamos verlos pronto en un nuevo video Gracias, adiós. Adiós.